Quién es el director eh, regional? No, provincial, regional, no provincial de salud. Pues, ¿Qué vaina? Yo tengo ese. ¿Eh? ¿Tú lo quieres llevar a mayor rango? No, no. Pero, no es no, el... que porque... lo quiero llevar, es que no, pero, oye, es algo. que es, el que es más activo, Pero es que no, no. Lo que pasa es que esa, el Ministerio de Salud Pública no tiene direcciones regionales. ¿Cómo? ¿Cómo que pero no? y, y Rodríguez. No, eso es del Servicio Nacional de Salud. Ah, ah el SNS. Salud pública se rige por provincia, por ya. eso hay directores provinciales de, eso, de salud. Uh -huh. y entonces, el servicio a Rodríguez, director regional del Servicio Nacional servicio de Salud, que, que le salud, corresponde desde Tarcedo hasta Samaná. Perfecto. Es una pelita esa. Sí. Sí. Servicio Nacional de Salud sí. es una cosa sí. y salud pública. Sí. El Servicio es Nacional eso, o sea. se encarga de la administración hospitalaria, por eso los hospitales y todas esas cosas le corresponden al Servicio Nacional de Salud. Bien, ese, importante ese, okay. ese saber eso. De, de empleomanía y todo eso. Es decir, que, que tú responde. tienes la responsabilidad también mayor. La, la, tiene... la responsabilidad de nosotros ahora mismo es prácticamente COVID y esas cosas. Entonces, de dime cómo anda hoy el COVID, porque Mira, vi unos datos ahí de un 24% de ocupación, un 32% en otro sitio. Bueno, pero oye algo: un 24% de ocupación eh, es excelente. Nosotros teníamos mucho que no bajábamos ahí. Y si tú tienes un centro como el de Huiza, que pacientes en sala, nosotros solamente tenemos cuatro. Significa que ese risor está vacío. ¿Cuántos son de sala? ¿Cuántas sal ¿Cuántos ¿Cu tienen? ¿Cuántos hay en sala? Te voy a decir ahora mismo. Porque la cosa aquí, con respecto a ocupación, está bien baja. Pero han muerto muchas personas del lunes para acá, que me he enterado. Ayer murieron tres o cuatro. No, ayer no murieron tantas ¿Cómo anda bueno, la positividad doctor aquí? En el 4 puntos y pico por ciento el Mira nosotros teníamos ayer 26 camas ocupadas En Huiza teníamos 12 camas ocupadas de 12 4 camas ocupadas de 12 camas Significa 8 camas disponibles Y en UCI sí, de 9 camas Teníamos 7 camas ocupadas en UCI En, en el siglo XXI Fue mucho en el siglo XXI, de 16 camas habilitadas, tenemos 6 ocupadas. En, en, en INEMED, de 28 camas disponibles, 4 ocupadas. En el materno, de 23 camas disponibles, teníamos 10 camas ocupadas. Y en el nacional, de 7, teníamos 2. O sea que de, de 99 camas habilitadas, solamente 26 camas ocupadas. Y miren algo, hay un brote de covid hay un brote de COVID. Ahora, el COVID es una gripe y la gente tiene que entender que si usted le dio el COVID, no es verdad que a usted no le va a volver a dar. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que tienen que vacunarse para que cuando le dé el COVID, le dé de, de una manera leve y a usted no lo tumbe, porque todo esto es lo que estamos pasados de edad. Si no nos vacunamos, el COVID nos va a dar duro. Luis, ¿y han seguido los puntos de vacunación en los, los lugares? Los puntos de vacunación siguen de manera normal. Lo que sí vamos a cambiar a partir del lunes es el centro, atención, el centro de toma de, de, de pruebas antigénicas y PCR de Guisa <coughs> será movido a un local que tiene salud pública al lado del restaurante El Patio. Va al cuña. parquecito donde pusieron el avioncito ahí. Ahí mismo, es antes, En la avenida de los mártires. En la avenida de los mártires, antes de la Policía Nacional. Ahí van a estar, toda la información Estará ahí. En la cuchilla, en la cuchilla ahí con Salomé Breña. En Puebreña. la cuchilla ahí mismo. Entonces, ¿qué pruebas me hacen ahí a mí? Bueno, ahí le vamos a hacer prueba PCR. Un famoso licor store. Ahí había un, sí. un famoso store llamado Bocatus, Ajá. que estaba ahí. Bueno, pero imagínate, estaba la ahí. Factura? ¿Qué tú no, quieres? No que paguen. No pagan nada. Que paguen. Pero vamos a estar ahí haciendo pruebas PCR, pruebas antigénicas y entregándole resultados inmediatamente por pues si acaso ustedes de las personas que no se ha podido vacunar por una u otra razón y necesita ese formulario para entrar a su, a su oficina o a su trabajo donde sea o al plea donde sea. Dime una cosa, en la prueba PCR la entregan en qué tiempo? Las pruebas PCR, las que nosotros hacemos van directamente al laboratorio nacional. ¿Y qué tiempo dura? Estaban durando estaban durando regularmente de dos a tres días, pero ahora están durando uh -huh. más. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el número de pruebas que se están haciendo por el brote que tenemos y las pruebas están durando de cinco a seis días para llegar. Pero por eso, Francis, uh -huh. se le hace primero una prueba antigénica, Usted tiene sus resultados su, de su antigénica y si la antigénica te sale positivo, entonces nos aseguramos con una PCR. Luis, entonces, pero, la, la, la prueba que se hace para 72 horas, que deben de hacerse 72 horas. No, no, no, espérate. Ah. Una cosa, la prueba se puede hacer en un día. No, no es que debe hacerse en 72 horas. Okay. Se puede hacer en un día si no hay cúmulo de trabajo. Yeah. Porque es solamente el laboratorio nacional que lo hace. Luisito hubo una Pero Si tiene el laboratorio nacional full de trabajo, los resultados van a salir más lentamente. Luisito hubo una información que circuló ayer en la prensa nacional donde dice que Salud Pública no está contenta con la asistencia a los estadios de béisbol en este torneo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Entonces, ¿qué decir sobre eso, sobre ese planteamiento que ya ha hecho el Mira, ministerio? Mira, eh, de, depende de quién juegue, porque el juego de antes de anoche. Yo creo que se, se, eh, eh, eh, la, la cantidad de personas establecidas cada estadio es de acuerdo a la cantidad de vacunados que tenga la provincia. Si nosotros de primera doce aquí tenemos un 68%, significa que un 68% de personas deben entrar al estadio. Y antes de ayer ahí no había un 68%. Había más. No, no, no, no <risa> creo. ¿Tú sabes lo que es un 68%? Es casi un 70% sí. de un estadio. Sí, sí. eso es mucho. Oye. ¿Tú comprendes? Estaba casa llena. Eso, eso es mucho. Eh, y imagínate los bliches. Y tú llenas esos bliches, tienes que llegar hasta la esquina de Left y, y de Ray. Right. Y entonces, ¿había esa cantidad de personas? No, no, no. Pero había, sí, no. sí, se están cumpliendo con medidas en el estadio, se está exigiendo la tarjeta, se tiene higienización y se le solicita a la persona que lo, lo, lo mejor posible, que se, que se mantenga lo más distanciado posible para evitar un rebrote de nuevo de la enfermedad. Pero eh, lo bueno del caso es que los gigantes han estado ganando. Oye, una cosa, una pregunta Entonces, Guiza solo quedará como no, centro que, de, si, de si, clínica si, de atención Solamente Guiza quedará como hospital Solamente De COVID De COVID Vamos a estar más cerca aquí en el centro ah, de la ciudad Ah, pero está muy bien Porque mira, más mucha cómodo. gente, incluyéndome a mí Coño, pero coge para allá hacerse la prueba Pero es en el lugar que está cundido de COVID como no, que... no, no, porque esté escondido no, porque tú tienes un paciente ahí ingresado. El paciente está ingresado ahí dentro. Eso no significa que todo el área tenga que tener COVID afuera, polio, no, no. Pero explícalo. Tú ¿Eso es el médico de tú. No yo lo sé. que soy abogado. Eso significa, y además la, la, la, la, la, las <risa> muestras se toman fuera. Eso no significa. No, pero, pero lo, ahora va a ser mejor. Lo vamos a tener y va un, a más gente en ahora. un lugar más cercano y, y, y, y, más, y más cómodo. ¿A partir de qué momento va a funcionar eso? El lunes, arrancamos el lunes a las 8 de la mañana, por eso hoy decidimos anunciarlo a todos. Pues deja, la deja establecido aquí en prensa para que estén en esa apertura. Sí, ya yo hablo con un genio y me van a poner un cintillito ahí que digan que se van a haciendo pruebas ahí en Guisa. Y las pruebas son, señores, miren. Están miren. pegados. Señores, sí. miren, nosotros, sí. nosotros estamos en, un, en unos Están niveles pegados. de corrupción enorme. Bueno. Oigan algo. Se nota. Si usted encuentra una gente, miren esto. Que le diga que le venden una prueba. Señores, las pruebas son gratis. Gratis, todas las pruebas son Si usted encuentra un inspector de salud pública, que lo han hecho a par de gente, que vaya a su negocio y le diga que, que usted tiene vencido su permiso sanitario sí. y, que le van a, y que le andan cobrando. Dígale que no, que salud pública no le cobra a nadie en efectivo. Ni por transferencia ni por depósito. Que en salud pública los impuestos se pagan directamente en el banco. Sí. Pero reservas. por prueba no se paga. Tampoco. Todo es. Gra... En salud pública bueno, todo aquí es. Para viajar Mira. Hay que pagar. Bueno, pues si tú vas a un centro privado sí, pero en salud pública no. ¿Pero el ¿Eh? Bueno, entonces tú Exacto. te haces una antigénica y con esa antigénica ya donde vamos a estar te vamos a dar el resultado el mismo día. Ah. Y tú vas a poder viajar. No, no, no, no, no, no. En los aeropuertos no están pidiendo PC. Ah, con una antigénica, usted viaja porque los niños míos viajan a cada rato y se van con su antigénica. Sí, yo viajé. Estaba... Bueno. Ah, porque tú sabes que ese preside, es este presidente tuyo está maduro casi por cada vez. <risa> está más duro que un pan. Saludos a Luis. Pero, pero lo, lo, lo bueno es que vamos a tener un centro más en el centro de la ciudad. Y con el acceso más fácil sí, para la Sí, yo creo que, que eso viene a, vi a viabilizar. Pero mire no se dejen engañar si van unos impuestos. Que a par de amigos míos lo engañaron. Lo llama por teléfono, ¿de que Lo está llamando el doctor Luis Rosario de Salud Pública. Tiene su permiso de vencido. Tiene que pagar 8 mil pesos. Ese soquete fue y le depositó. <risa> eso, eso no tiene madre. Ay, Dios, a un Dios. culano que no sabe quién es el depósito. Bueno, Salud Pública cobra los impuestos directamente en el banco de reservas bueno. porque eso es algo institucional y con eso no se juega bien, eh, mira Luis entonces en definitiva tú sientes que la positividad aquí la positividad está alta, es ah. real la positividad está alta tenemos mucho COVID, tenemos muchos colegios con COVID, muchas escuelas con COVID, muchas oficinas con COVID en el Palacio de Justicia también COVID, señores esto es viral, cada cuatro meses usted va a tener COVID atacándolo de nuevo, vacúnese. Mire, si usted está pasadito de libra, vacúnese. Si usted es diabético, vacúnese. Si usted es hipertenso, vacúnese. Si usted tiene algún otro tipo de comorbilidad, vacúnese y con su refuerzo puesto, ¿eh? No se juegue con eso. Todo el que tiene dos no va puesta, trate de ponerse su refuerzo. Que solamente tenemos un 15% de la población que se ha puesto el refuerzo. El COVID lo va a agarrar así, chao. Y se lo va a llevar. Todos los medicamentos de alto costo son gratis. Solamente solicítelo por las vías correspondientes y se los regalamos. Todos los medicamentos. Ahora, aguántate, rubio venezolano. Mira. Si usted, si a usted le indican 6 redecibir, oiga, si a usted le indican seis redecibir. ¿Cómo se llama? Rendecibil. Rendecibil. Sí, que cuestan aproximadamente 12, 15 mil pesos cada ampolla. Y usted puede comprarlo. Cómprelo y ayúdenos a que cuando una persona de escasos recursos vaya a buscarlo, nosotros tengamos suficiente también sí, para Sí, Eso ellos. es importante. Entonces debemos ayudarnos todos. Si usted tiene la manera también de conseguirlo, ayúdenos ahí, porque suficiente no tenemos para el país entero que se nos contamine. Pues entonces... entonces ayudémonos, que si le indican seis y salud pública solamente le puede dar tres, ayudémonos y compre los otros tres. Ahora, si una persona de pobreza extrema, que nosotros tengamos que hacer todos los esfuerzos disponibles para darle... Su dosis completa, entonces nosotros se la buscamos completa su dosis. Pero vamos a ayudarnos, que esto es un esfuerzo de todos y una persona más que otra a veces tiene la posibilidad de comprar su propio medicamento, como muchos lo han hecho. Hay muchas personas que han comprado su medicamento y no han tenido la necesidad de ir a Salud Pública a solicitarlo. Pero vamos a ayudarnos porque a veces se nos termina y encontramos una persona de muy bajo recurso que se nos está muriendo y, y entonces no tenemos ni cómo buscarle los recursos para que lo compren, ni tenemos el medicamento, porque se nos han agotado. Bien, no entonces la información principal que nos trajo el, el centro de Guisa sector se provincial, a partir del lunes en la salida a Santo Domingo, sí. frente a la policía. En la avenida de los Mártires. En la avenida de los Mártires, frente al parquecito donde estaba un licorestor. Sí. Al lado de un restaurante que está ahí también. Sí, sí, exacto. To, Todos los letreros van a estar El, ahí, el COVID. Muy bien. Así es que ya ustedes saben, a partir del lunes, ya huiza quedará solo como hospital COVID. Así que, es que esa importante. es la información, señor.